En este vídeo vamos a ver cómo el tutor puede subir el acta de evaluación en Seneca. Entramos en Seneca con perfil de profesorado. Seleccionamos alumnado, evaluación, sesiones de evaluación. En la nueva página indicaremos el curso, unidad y convocatoria. En el caso del tutor ya le viene asignado su curso y unidad. Le damos a la pestaña refrescar. Posteriormente, clicamos en el icono de la parte superior derecha, «Nuevo», que se ha activado. Nos aparece una nueva ventana donde indicaremos la fecha de la sesión de evaluación. Aceptamos y se crea el registro de evaluación correspondiente. Clicamos sobre este y en el menú de opciones que aparece, pinchamos sobre Adjuntar documento». Al clicar en «Documento a subir», Buscamos la carpeta donde se encuentra el acta de evaluación en formato PDF y firmada electrónicamente. Finalmente la seleccionamos y le decimos Cargar. Aceptamos y ya tenemos el registro con el acta de evaluación subida.